La comunicación telefónica, porque ya está conectado Martín Ruiz Torres, el presidente del Ente de Cultura de Tucumán, y se va a estar llevando adelante esta actividad, este evento, que va a tener lugar en unos días, uh -huh. y se trata nada más y nada menos que de eh, mayo de las, de las letras. letras. Uh -huh. Lo venimos charlando desde temprano, y también fuimos chequeando distintas informaciones, pero nosotros queremos tener la invitación de primera mano Bien. y además la información acerca de esta actividad que se va a desarrollar en su edición número 19. Así que le vamos a dar la bienvenida entonces a Martín. Martín, buen día, ¿cómo estás? Hola, Laomi, ¿cómo estás? Sí, efectivamente tenemos una gran cantidad de actividades que se enmarca dentro de este 19 de mayo de las letras, que comienza hoy casualmente el 5 de mayo y se extiende hasta el 31 con actividades, te diría que en toda la provincia, porque estamos en, en el Ente Cultural de Tucumán, pero estamos también en la Plaza Independencia, vamos a estar en Concepción, en Aguilar, en La Cocha, Montero, Banda de Río Salita, viejo bueno, en todas partes, y las actividades... Son la primera parte, ¿no es cierto?, que es eh, el mayor letra clásico, como lo, veíamos, lo teníamos visto ya en, en ediciones anteriores, y la Feria Regional del Libro, que esta vez va a ser en la Plaza Independencia, donde es un espacio de exhibición y venta de libros, que vamos a tener libros que son editados por el Ente de Cultura, en estos últimos años vamos imprimiendo 36 libros de autores tucumanos, es la cifra más grandes impresiones de libros de autores tucumanos que se haya hecho en la provincia. Vamos a tener también libros de Salta, de Jujuy, de La Rioja, de Santiago del Estero y de diferentes editoriales eh, particulares como La Papa, como Trascender Noa, Mono Ambiente, bueno, muchas, pero muchas este, editoriales que se suman a esta Feria Regional del Libro que va a ser en la Plaza Independencia desde el día 17 de mayo al 24 de mayo. Y hoy es la nuestra... ...nuestro gran acto de apertura a las, a las horas 12... ...en la Sala Cabilla del Teatro del Teatro Cabilla, este ...en donde vamos a hacer entrega de libros... ...a los escritores que han sido seleccionados en el año 2022... ...vamos a hacer entrega de libros... ...también a las bibliotecas populares... ...que forman parte del sistema de bibliotecas populares... ...que tiene la provincia... ...vamos a hacer un anuncio de unos subsidios... ...que se van a dar a bibliotecas populares... ...que no pueden ingresar al sistema porque tienen este, carencia de, de, de balances contables así que lo vamos a ayudar para que puedan completar esos balances y puedan ser incluidas y el año que viene puedan recibir también un subsidio a través del, del fondo de ayuda a las bibliotecas populares bueno una serie de eventos vamos a también a, a, a disfrutar de la música de los a tocar, así que la verdad que va a ser un, un acto muy importante hoy. Bueno, eh, estoy escuchando atentamente, digo en, en el año 2023, donde muchos dicen, ya no se está leyendo lo mismo, ya no... Eh, todo es digital ahora, sin embargo, hablamos de bibliotecas populares, estamos hablando de autores, eh, venta de libros en la jornada del día de hoy, digo, eh, me parece que la presencia y el trabajo que llevan adelante ustedes es tan importante también para el autor, ¿no? Para las editoriales, para las bibliotecas y para aquellos que ¿Quieren siempre tener un libro en la mano para poner. Uh -huh. Digo, ¿ustedes están ocupando ese lugar y están más fuerte que nunca? Mirá, yo creo que en el tema de, de, de las letras, eh, como industria cultural, ¿no es cierto?, como apoyo a las editoriales, uh -huh. es una de las de las acciones que están más completas del Ente de Cultura porque nace con un incentivo al, a, la, a, la, a, la, a la escritura, nace en el sueño del escritor... Y hoy también estamos firmando un convenio con la con la librería del Griego para que sea la librería del Griego quien se encargue de la exhibición y de venta de los libros de los autores que imprimen a través del Fondo de Historia de la conquista Es decir que, en este caso, el circuito como industria cultural de las letras quedaría absolutamente completo porque eh, nace desde el incentivo a la escritura hasta la ayuda en las ventas, porque muchas veces los escritores era una gran, un gran reclamo que teníamos que los escritores no tenían un espacio de venta del libro. Es decir, se colaboraba con la impresión, con el maquete, el maquetado del libro, con el diseño de sus tapas, pero después había dificultades en cuanto a la venta del libro. Bueno, con esto hoy creo que estamos completando todo eso y, y de alguna manera fundamentalmente ayudar y contribuir a que la cultura se una a la producción y el trabajo, ¿no? De eso se trata también, y, y aparte, más allá del, del incentivo, hay un incentivo que justamente no es solo para el público, sino también desde quienes organizan, me imagino que lo vienen trabajando año a año para justamente sostener esto en el tiempo. Bueno, creo que para esto eh, ha sido muy importante dos leyes eh, que le dan institucionalidad y que hacen que los funcionarios seamos prescindibles, son dos leyes que una que es la de la creación del fondo editorial de de la Conquija que es una herramienta con que venimos imprimiendo todos los libros de estos que te digo que son ya 35 uh -huh. y pensamos llegar a fin de año con 50 publicaciones y la otra es un, una ley que eh, de creación del sistema provincial de biblioteca que nos ayuda a, a nos ayuda a ayudar a las bibliotecas populares que hay en la provincia que son eh, herramientas importantísimas para la difusión de la cultura. ¿no? Martín, para aquellos autores que nos estén escuchando y que digan, bueno, o jóvenes que empiecen a, a escribir y que tengan la oportunidad y la necesidad de digo bueno publicar un libro o empezar a formar parte del circuito, hoy va a ser esencial que esté presente a partir de las 12, digo, para encontrarse con, con tantas oportunidades y con tanto trabajo que llevan adelante ustedes. Hoy es el lugar. Sí, eh, hoy y todo el mes que uh -huh. va a haber muchísimas actividades, Este, pero creo que es muy importante lo que vos decís eh, Carlos, que que los jóvenes que quieran sumarse a, a estas actividades tienen que llegarse a la ente cultura, la dirección de letras, nosotros tenemos abiertas las inscripciones para publicar el año que viene, eh, hasta el 31 de mayo, es decir que desde el 1 de febrero al 31 de mayo de cada año están abiertas las inscripciones para poder publicar en el fondo editorial la conquista esto lleva un, una secuencia de referato está a cargo de, de la sociedad argentina de escritores de la de la dirección de letras eh, hay también un referente del consejo provincial de cultura bueno a través de este referato se seleccionan las propuestas se las imprimen se hace el diseño de las tapas y, fundan, y, y, y como te decía termina en una góndola de una librería esperando que, bueno, se venda y que la rueda sí. siga girando, ¿no? Es hermoso el circuito que nos contás, es, es valiosísimo para tantos, es un sueño para muchos eh, escritores que por ahí nunca se animaron a publicar sus su, su libros por un tema económico también, ¿no? Así y el, que... después viene la otra parte, cuando sí. uno lo compra y más allá de la historia es mm. volver, ¿no? Al, al papel, el claro. olor, la tinta, uno después... Es único. Es... <risa> Tiene todo Totalmente. eso. Totalmente. Hay una cuestión romántica sí, sí. ahí. sí con, Por supuesto. con respecto un libro de la mesa de luz, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí que no puede faltar, ¿viste? Y que va, va a decir, che, vení, te, te, estás tardando con de, eso, ¿eh? Deja un poquito el cero y le un, <risa> ah, no. un libro. Volvé, sí. volvé. Con respecto a la invitación sí. puntualmente para poder visitar en eh, la edición número 19, estuvimos chusmeando que va a haber algunos visitantes destacados también. Sí, sí, sí, miren, hoy va a estar eh, Camila Fabri, que es una gran escritora, directora, eh, premiada, hay un libro que, que es muy reconocido que es El día que apagaron la luz, mm. este, ella va a estar haciendo una disertación a las 19 horas en el Centro Cultural Ruggés hoy, y a las 20 horas el gran escritor argentino Mempo Gardinelli también va a estar en el Centro Cultural Rugges. así que eh, ya quedan invitados esas dos actividades que son el día de hoy a las 12 el lanzamiento 19 Camila Fabri 20 horas Centro Cultural Rullés también y Jardinelli. y después hay actividades todos los días de todo tipo este, así que eh, hay que consultar en la página del Ente de Cultura para para todos los días que hay actividades ¿no? Eh, aparte los invito el día el día 7 el domingo 7 es el Día de la Rilla, así que también organizamos una actividad del Teatro San Martín con standuperos locales, ¿sí? vamos a poder a, a Juli González, a Gustavo Delgado, a Celia Valenzuela, a Martín Juárez, también un stand-up que es absolutamente libre y gratuito en el Teatro San Martín, también, así que están invitados. Excelente, la verdad es que hay un montón de propuestas, nosotros agradecidos de poder poder tener estos minutitos y poner en el aire eh, esta iniciativa, las invitaciones correspondientes y desde ya queda ahí el nexo hecho para ver si podemos coordinar más seguido. Y todo el mes va a ser así que... Claro, para ir poniéndonos sí, sí. al tanto de las actividades. Sí, Sí, sí, sí. Muchísimas gracias Naomi, ¿no? Y Carlos, muchas gracias. Por favor, gracias Martín, un abrazo para vos, para todo el equipo y que sea con muchísimos éxitos. Muchas gracias, un beso grande.